Hola, ¿cómo estás? Otra semana más aquí en La Fe Que Conquista. Hoy eh, estamos ya de noche aquí en Bogotá, Colombia. Y esta emisión es de noche porque hemos recibido noticias buenas, malas, personas que han partido, personas que, eh, que seres queridos que un momento estaban bien y después pues, resultaron en, el, en, en, el, en la sala de emergencia. Pero gracias a Dios, el Señor con su misericordia y su gracia, todo mejorando para la gloria y la honra del Señor. Por eso el Señor nos trae este título, Nuestra religión y relación. Y es por eso que el Señor esta semana nos lleva a Isaías 41, el versículo 10 y 13, una vez 41, 10 y 13, me, me salto dos versículos, porque estos dos versículos el Señor, el Señor nos quiere decir muchas cosas maravillosas. Muchas veces no queremos entender realmente que necesitamos confiar en el Señor. Decimos confiar en Él, pero en esas situaciones como que nos debilitamos. Perdemos esa, esa fe, perdemos realmente ese, ese norte. Y por eso esta palabra en Isaías 41, 10 y 13, nos dice, y, esta, y, y, y, esta, y en esta semana esta palabra va a llegar a muchas personas. Ha llegado a mí, un ser querido, estaba, está... Estaba en el... Está y estaba en, en, el, en la sala de emergencia Pero ya está bien, gloria sí. a Dios Dios moviendo su, su mano A través de otros seres humanos Y, y es por eso que el Señor Y lo va ha, estoy haciendo esto en la, en la plena noche Aquí en Bogotá, Colombia Porque yo le decía Señor, también hay, tenemos que compartir Esta palabra, Padre amado Estas buenas nuevas es que tú me has enseñado esta semana, personas, y perdona que sea repetitivo, eh, han partido. Personas que les ha tocado esa partida de esos seres queridos. Eh, yo siempre le digo al Señor que esa, esa parte, que sea muy lejana, pero sabemos que algún día va a llegar. Y, es el Señor, y el Señor nos dice esta semana, en Isaías 41, 10 y 13, No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios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 nosotros flaqueamos. En esos momentos nosotros decimos, Señor, ¿dónde estás? En esos momentos decimos, Señor, ¿por qué le está pasando este ser querido esto? En esos momentos pasamos en es, eh, esas, esas preguntas, esas incógnitas diciendo, ¿por qué te has llevado a este ser querido? Sabemos que no somos inmortales, no estaremos con vida en este cuerpo. Tendremos una vida eterna, una vida eterna diferente una vida eterna eh, sin lágrimas, lo dice su palabra, sin llanto, sin, sin enfermedades. Y es por eso que el Señor en, el, en Isaías 41.10 nos está diciendo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Y en ese momento de, esa, de ese problema, de esa aflicción, de, de, de, de ese momento que tú estás viviendo, eh, desmayamos. Porque yo soy tu Dios y no recordamos lo que dice la palabra de Dios. Se va lo que hemos aprendido de pronto durante un año o muchos años. Se nos va en ese momento. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré. El Señor siempre nos ha ayudado, nos ha fortalecido. Y el Señor siempre nos va a fortalecer a, qué? a que podemos seguir adelante. Con eso le pedimos al Señor cada día de nuestras vidas que nos fortalezca, que nos ayude. En el nombre poderoso de su nombre. Por eso, Señor, cada día de nuestras vidas, pedimos que él sea ese, ese escudero grande. Por eso nos vestimos de esa armadura de Dios para estar fortalecidos con ese yermo, con esa coraza, perdón, eh, con esa espada, las sandalias, ese cinturón. Y continúa diciendo este versículo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en el versículo 13, mira lo que nos dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu, uh, de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. El Señor nos está diciendo en esta semana, no temas. No temas porque yo te estoy ayudando. Todo lo que pasa tiene alguna razón. De pronto no lo estamos entendiendo en esta semana, pero lo que viene lo vamos a, a entender de una manera diferente. Y vamos a entender, de pronto no lo vamos a entender la próxima semana, sino de pronto el próximo año. Y decir, Señor, entiendo lo que tú querías decir, entiendo que tú eres mi, mi fortaleza, entiendo que tú me sostienes con tu mano derecha, entiendo, Señor, que tú lo que, lo que permites es una razón sobrenatural, algo maravilloso. En ese momento nosotros decimos, pero que puede ser de lo sobrenatural, pero el Señor nos está queriendo decir algo con todo esto, que, apre, a, que apreciemos lo que tenemos, vivamos lo que estamos viviendo con amor. Porque una vez más ese versículo 13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien se, te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y si ayudo es que, el Señor nunca nos va a abandonar. El Señor siempre permite las cosas por alguna razón de ser. Por eso, mis hermanos, también el Señor nos lleva a Jeremías capítulo 23, versículo 23, que nos dice, Soy un Dios de cerca, declara el Señor, y no un Dios de lejos. Por eso, cuando estemos en estas calamidades, o estemos en esos momentos realmente de aflicción, le decimos, Señor, ¿pero por qué? Precisamente, mis hermanos, hoy veía en esa sala de, de emergencia, fuera de ese edificio, porque no todos pueden entrar, únicamente las personas que están, eh, con esos, con, con, están enfermas, um, un hombre llorando, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y, y yo decía, Señor, bendícelo fortalece lo Padre Celestial fortalecenos Padre Amado porque en esos momentos somos como ese hombre llorando no sé cuál fue su su necesidad pero en esos momentos todo yo sentía que nos sentíamos como como es esta palabra no es una religión es una relación es la relación que el Señor quiere con cada uno de nosotros que le, que le, que le creamos que confiemos en Él. No es fácil ni tampoco difícil. Una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Pero el Señor nos está invitando esta semana a que lo hagamos con amor. Y ya para finalizar, mis hermanos, el Señor termina esta hermosa palabra. Y dice Santiago 4.8 Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiá vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purifica vuestros corazones. Una palabra fuerte, pero es una palabra que el Señor nos está diciendo. La vemos, nuestros hermanos, como hoy en día con, ese, con, esta, con esta, pandemia. La vemos, hermanos, cada día, cada vez que vamos a hacer algo. La vemos en nuestros corazones realmente. Acerquémonos a Dios y realmente tengamos una relación no una religión con el Señor, porque el Señor quiere una novia realmente sin arrugas ni manchas. Una novia que realmente esté dispuesta a comprometerse con ese novio. Y siempre dándole la gloria y la honra al Señor. Mis hermanos, que Dios me los bendiga. Y recuerda que Dios, esto no es una religión, es una relación. Te invito a que cerremos los ojos y oremos. Padre Celestial, Padre de la Gloria, en este momento te queremos dar gracias, honra, honra y uh, honra. Y gloria, Señor, por todo lo que tú permites en nuestras vidas, Padre Celestial. Gracias por estos momentos, amado Rey. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, amado Señor. Yo te pido, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú seas fortaleciéndonos, Señor, ayudándonos, amado Padre Celestial. Yo te pido por esas personas que han perdido un familiar, Padre Celestial, esas personas que están en las, en las salas de emergencia, Señor, esas personas que están débiles para el celestial, estaban enfermas, amado Señor, declaramos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú haces que tu mano poderosa está sobre ellos, que se haga tu voluntad, Señor, ante todo, no la nuestra, Señor, Padre, amado, todo lo que tú permites, lo permites con la, alguna razón de ser, te permito, Señor, que yo uh, pueda cada día, Señor, poder expresar cada día la, la, esta palabra, Señor, nunca terminar te predicar el amado Padre Celestial. Y te pedido que tú, mis hermanos lo hagan lo mismo, Señor. Que cada día esto sea una relación hermosa, no una religión. Que no nos convirtamos en religiosos. Y que lo que hemos vivido esta semana, Señor, nos está enseñando a cada día a valorar a cada una de estas personas. A valorar realmente que vivamos el momento. Y que perdonemos y dejemos el pasado atrás. Mi amado Rey, te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bueno mis hermanos de La Fe que Conquista, te invitamos la otra semana con otro video más y que el Señor sea glorificándose. Eh, esta semana una vez más hubieron noticias buenas, malas, pero siempre pidiéndole al Señor que nos fortalezca, pidiéndole a Dios que nos dé esa misericordia, esa gracia, para que eh, si el mañana eh, vienen cosas más duras, que nos, que sintamos más ese acompañamiento y que nos ayude a ser más humildes para poder afrontar todo esto. Que Dios te bendiga y bendiciones.